Muy buenas tardes a todos. Aquí vamos a compartir otra edición de Dialogando con GAF. Espero que les gusten estos temas. Si tienen algún tema este, importante, háganoslo saber por medio de nuestras direcciones. Esperemos que... contar con toda la información que ustedes puedan requerir. Y de verdad que son temas importantes porque nosotros que manejamos los fierros o los que tenemos transporte o los que hacemos compras pues de alguna manera, pues nos interesa todo desde un tornillo hasta una tuerca, ¿verdad? Entonces, este, pues buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes, esperemos que este tema sea de su agrado y les vuelvo a reiterar, si tienen algún tema importante que quieran tocar, pues este, solicítenlo. Nosotros ahora sí que estamos prestos y dispuestos para que podamos darle la información requerida. ¿No? Aquí tenemos este, con nosotros este, a Óscar Hernández Oscar Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias este Juan por invitar otra vez en este de, Dialogando con Gaf este, Mandarles un saludo a lo que es Sudamérica Al centro de lo que es la Ciudad de México Y a todos los que nos ven ¿verdad? por vía Facebook Y esta parte vamos a hacer un, una, un tema muy interesante Juan Porque ahorita es Kenwood, segunda parte Y vamos a hablar de los modelos Kenwood T660, T680 y el T880, aquí hay una cosa muy importante, porque ya son nuevos tractores que están en el mercado, ya estamos hablando del 2015 hacia adelante, y es una plataforma que ahorita vamos a ver, que ya tenemos piezas aquí en Ga. Muy bien, pues vamos a platicar de lo que son los pesados, así lo conocen en el mercado, eh, ahora sí que los últimos que tenemos para hacer nuestro transporte, para la carga ahora sí que este, extrema o, o no extrema, estos son los, los, ahora sí que los buenos, ¿no? Vamos a tocar este entonces, lo que es el tema de Kenworth, el T880 y el T680, vamos a revisar esos temas, si tienen alguna pregunta con relación a estos modelos, por favor escríbanos y nosotros aquí les podemos dar el dato técnico, ¿no? Aquí lo importante de todo esto es saber ¿Qué piezas son las que van en la suspensión, en el motor, en el radiador? ¿Qué es lo que vamos a expresar nosotros en lo que son las aplicaciones? Afortunadamente, algunas figuras se aplican para los tres modelos que vamos a presentar ahorita. Entonces, vamos a ver lo que son las aplicaciones. Y empezamos con el cofre del T660, Oscar. ¿Qué nos puedes decir del cofre del T660? ¿Tenemos números de parte para ofrecer al mercado? Claro que sí, este Juan, mira, fíjate que ahorita ya, viendo la nueva gama que sale en el mercado de los T660, en este caso ya GAF ya tiene productos para esos tractocamiones y más que es el pesado. Ahora, ¿qué es el código 11838? ¿Qué es la contra? De color negro. y dirán, ¿por qué de color negro? ¿O será diferente otro producto GAF? No, este producto sigue siendo con la misma formulación, únicamente que sale de color negro, ¿por qué? Porque es más estético, entonces en este caso el mercado lo pide de ese color para hacer más estético lo que es esa pieza. Junto con el gancho de cofre, ¿verdad? Que es el 11768. Aquí muy importante amigos, este, pues todos conocemos los ganchos, este, la contra y demás, pero bueno para que ustedes este, puedan aprenderse bien el número aquí se los presentamos, ¿no? Para la contra viene siendo el 11838. Este, ese es el número de parte que ustedes deben de solicitar y ya lo que viene siendo la liga o este el gancho viene siendo la 11768 esos son los números de parte que ustedes deben de solicitar que no tengan el número ustedes a la mano pues nada más nos dicen con el modelo con el modelo nosotros los podemos informar Les quiero el gancho de cofre del T660 y sin problema nosotros este, tenemos las equivalencias o nos mandan un número OEN o otro diferente de X marca nosotros tenemos las equivalencias y les podemos dar o surtir o ofrecer el que debe de llevar esa unidad, ¿no? Muy bien, entonces, este, ¿qué me puedes platicar de este, de la contra, este Oscar? La contra, ok, la contra está hecho en GD71 de de color negro. Eh, en original, bueno, realmente el producto viene transparente, pero nosotros lo pimentamos de color negro por la estética. Ahora, sigue siendo un poquito más resistente de lo que se encuentra en el mercado, Ahora con nuestra este, ingeniería hace pruebas internas, esa parte eh, lo hace en pruebas de ciclos en la cual realmente nos da un poquito un promedio mayor a lo que está en el mercado. Muy bien, ¿y qué me puedes decir del gancho de la 11768? Que quiero que se, nos aprendamos los números para que lo solicitemos de esa manera, ¿no? 11768 lo que es la liga. Okay. este Con relación a los este, materiales convencionales, ¿cuál diferencia traemos en este gancho? Ok, este, fíjate Oscar? que aquí hay dos partes muy esenciales. Uno que son las orillas hechas por g 71 que es un material un poquito más rígido. Y el otro material que es la liga, la liga está hecho de un pulveretano, con una dureza 70, ¿para qué? Para tener esa flexibilidad y constantemente que estamos abriendo y cerrando el cofre, no haya esa, este, pues, realmente le tenga una mejor este, funcionabilidad de lo que es al momento de enganchar el cofre, con la contra. Ok, y el cliente ya tiene esos productos también, ¿cuál es el beneficio que tienen los clientes? para que ellos puedan solicitar este material. ¿Cuál es la diferencia de un material tradicional con el poli poliuretano que maneja GAF? ¿Cuál sería la diferencia, este, Oscar? Fíjate que hay una diferencia muy importante, porque aquí en GAF hay una, lo que es la garantía. La garantía, estamos tan seguros de nuestro producto que le tenemos una garantía. Y en el mercado este, tradicional que conocemos... Realmente no dan garantía, y menos en los ganchos de cofre. Mientras que GAF sí, fíjate que es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque están sometidos a diferentes esfuerzos y pruebas de ciclos. Entonces, una parte muy esencial, este Juan, es esa parte, ¿no? Que tenemos una garantía, que precisamente un año, ¿verdad? Para uso normal o defectos de fabricación. Muy bien. este el, Uno de los beneficios que tienes con relación a los materiales convencionales, ¿cuál sería, este... ¿Tu rendimiento cuál es este, con relación al tradicional? Ok, fíjate que las gráficas y lo, las pruebas que nos han dado es el doble de rendimientos, a lo mejor de hacer prueba de comprecio set. es donde nosotros el material lo comprimimos y lo hacemos una elongación, ahí nos da un este un equivalente al doble, un resultado al doble. Por eso nosotros nos, o así que nos atrevemos y GAF se atreve a decir, sabes que te doy garantía de un producto. De dos a tres veces tiene de rendimiento y ese es el beneficio que obtiene el cliente, ¿no? Oscar? Es correcto. Perfecto, muy bien. Si tienen algún tema con relación al gancho, que pues, a lo mejor no es una parte muy importante de esfuerzo mecánico, más sin embargo, pues acuérdense que los materiales tradicionales sí son afectados por los rayos UV, a este material no le hace nada la grasa ni el aceite, por lo tanto, es por eso que nosotros respaldamos que el, su rendimiento es de dos a tres veces más que los materia, materiales tradicionales, ¿no? Y bueno, este, ahorita vamos a tocar lo que es el cofre, el cofre del T680. ¿Qué números de parte nos puedes recomendar, este, Oscar, que tengamos ya este, prestos para poder surtir a, a nuestro mercado? Ok, como te comentaba ahorita, fíjate que la gama ya del Kenwood, ahorita que del T680, ya tenemos los nuevos ganchos de cofre, el que se parece tipo Z y este gancho es el código es el 11832. 11832. dos para que el día de mañana que ustedes necesiten esa ese gancho de cofre, lo pidan a su distribuidor más cercano con el código 11832. Perfecto. Y la contra este, ¿qué me puedes decir también de la contra? También viene en una dureza alta. Sí, también viene en un material ya un poquito más rígido que es el 11849, que es la contra para la base de lo que es el cofre entonces para el cofre del T680 ya tenemos los ganchos y la contra para esos modelos este, nuevos, ¿verdad? nuevos, junto que también fíjate que ya una parte muy esencial que Gaf ha pensado en la innovación y estamos en la vanguardia realmente ya tenemos lo que es también la guía de cofre que es el 11848 que que ven la parte de adentro verdad que es un poquito muy diferente a lo que se viene trabajando ¿no? a lo que sea el peloncillo a los diferentes modelos que venían anteriormente. Ya cambió la figura. Ya cambió la figura. Ore ya aparece cuña, ¿no? Ya aparece una cuña. Ahora fíjate que esa parte entra a presión, por eso en esta parte la mayoría de esa pieza entra a presión. Es bien fácil, se quita la desgastada y se coloca la nueva pieza GAP para que sea más fácil el ensamblado. Estos números de parte que de alguna manera son nuevos, este, ya los tenemos, este, listos para poder surtir al mercado. Ya, este, Juan, ya lo tenemos listos, preparados para esas, este, piezas que ya están desgastadas, automáticamente ya lo podamos cambiar y que realmente vayan a los centro de distribución va este, más cercano al Cervigaf, a, acérquense a los distribuidores de Sudamérica también a la página, ya sea por Facebook o a lo que es un llamado, atención a clientes para que Realmente nosotros les demos esa atención, ¿verdad? Para que puedan cambiar sus piezas adecuadamente. Sí, acuérdense que nosotros les damos la asesoría una vez que ustedes llegan a las tiendas o a los centros de servicio este, de cualquier pieza, nosotros les podemos dar la asesoría. En dado caso que sea un, este, una información más este, detallada pues tenemos las fichas técnicas. Con esas fichas técnicas, nosotros, este, pues ahí les hablamos de la dureza, les hablamos de, este, de algunas características de las piezas, les hablamos de torque. Entonces, este, acérquense con nosotros, ayúdenos a que nosotros podamos darles el servicio y una vez que tengan esta información, pues con esto vamos a amarrar que tengan un mejor rendimiento y una mejor aplicación para lo que ustedes están solicitando. ¿verdad? entonces cofre T680 tenemos la 11832 que es el gancho la 1149 que es la contra y la cuña o la guía de cofre de los nuevos modelos del T680 que ¿no? es el 1848, 11848 11848 es correcto muy bien, cofre, ok vamos a este, ver lo del cofre de la T680 y T880 y, y como te comentaba ahorita en las pláticas este, Juan realmente han cambiado la estructura y piezas que realmente componen a, a lo que son los tractores y esta innovación que se ha dado son con los nuevos este, productos ¿verdad? que hemos dado en este caso que son la bisagra para el cofre, el 12-410 que es la parte de abajo que va al momento de que abres y giras el capó y lo que es el 12-370 que va en la parte de arriba Ahorita más adelante lo vamos a ver una imagen más sencilla para que lo podamos este, identificar y el cliente también identifique dónde van las piezas. Ahora también tenemos lo que es la bisaja de cobre, que es el 12367. En la cual ya tenemos ese buje, este Juan. Muy, Muy, bien. Muy bien. Entonces estas, estos, este, tres números de parte aplica para los dos modelos, el T680 y T880. Es correcto. ¿No? Por tener esa versatilidad que nosotros como piezas GAP que tenemos para varios modelos. Yo lo había visto en unas unidades que, este, que son de Peterville. ¿Sí aplicaría también para los Peterbilt? Fíjate que aquí en el mercado, que bueno, en el extranjero, sí hay unas piezas que aplican para lo que son modelos Peterbilt. Muy bien. Acuérdense que como son estos, este, van a, en la parte del motor, acuérdense que la grasa, el aceite... Pues, este, de alguna manera les llega a estas piezas, a nuestro material, acuérdense que no le hace nada lo que es la grasa ni el aceite, por lo tanto, pues, por eso traemos un rendimiento de dos a tres veces más que los materiales convencionales, ¿verdad? Entonces, este, les repito, una información que ustedes requieran, pues, por favor, llámenos, este, pidan la información a su vendedor y nosotros tenemos la información para que, este, puedan ustedes, este, tener un producto, pues, garantizado, ¿verdad?, también tenemos el cofre del Mira, T680, 880, pero ya, ya la foto, ¿no? Es correcto, te ya te comentaba aquí, esquemáticamente, para poder identificar dónde van las piezas, aquí lo estamos viendo dónde va el 12370, que es la parte de arriba que te comentaba, en la parte de abajo que va el 11768, y lo que es el buje, ¿verdad? Que es el 12367, y una cosa muy importante es de lo que comentabas, este, Juan, es si nos cae diésel o si nos cae anticongelante, que en esta parte es donde realmente luego se cae. ¿Qué crees? Nuestras piezas es un aspecto de este, que nos dura un poquito más. ¿Por qué? Porque esos afectos químicos no nos afectan como material gas. O sea que materiales derivados del petróleo no nos afectan, ¿no? Sí, es correcto. Es por eso que damos un rendimiento mayor y es el beneficio que el cliente tiene al comprar este tipo de producto, ¿no? Que les va a dar un rendimiento mayor. Ese es el beneficio que van a obtener este, los clientes, ¿no? Este, y fíjate no, que muchos han, este ahorita tocó el tema del beneficio, este, juan que realmente el costo es menor, porque realmente nada más paran una vez la unidad, mientras que en otros productos que están en el mercado, paran la unidad de dos a tres veces más, entonces año, ahí ¿sí? tenemos el costo-beneficio al año, ¿verdad? Entonces es algo muy importante, que no simplemente al querer un producto GAP, este, tiene mayor beneficio, ¿no? Pues ellos erradican lo que son tiempos muertos de la unidad que está costeado en las empresas o en las flotillas. Este también este, quitan lo que es mano de obra. Es y correcto. refacción, si esos tres factores le suman a, a lo que es este los materiales convencionales, pues sale mucho más caro que este producto, ¿no? Y fíjate que ahí me viene algo, ¿verdad?, que dice que lo barato luego sale, ¿no? Que realmente. Todo eso el, este no para, ¿no? Todo tu transporte. Mi flota no para, flota, ¿no? Como no teníamos para, ¿no? un eslogan por, por ahí. Muy bien, Oscar, este, ahora vamos a revisar lo que es el cofre del T660. También ahí, este, yo he visto estos números de parte que lo lleva el T600. Es verdad eso, este, Oscar. Sí, fíjate que hay algo muy interesante. Este, estas piezas lo vas a encontrar en el T, modelo antiguo T6, T600, pero emigró. Emigró al modelo T660. ¿Qué quiere decir? Aumento momento que inmigró y se hizo un nuevo rediseño de forma por fuera, como lo son el capote, todo lo que forma aerodinámico, van a pertenecer mismas piezas del T600. Por eso ahorita te muestro que algunas piezas se siguen utilizando para el T660. En este caso el 11545, la 11546... La 11.547, que en esta son las bases de aluminio, que es la base corta y la base larga. Y también lo que es el buje para la bisagra. En bien. esta parte, que van en la orilla del capote, como lo veíamos en el otro, ¿verdad? Muy bien, Oscar Entonces, estas figuritas siguen siendo las mismas del T600, ¿no? A nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando, este, pues bueno, esta también, estas números de parte también aplican para el T600, o sea, si tienen T600 en sus flotillas o T660, pues estos números de parte pueden aplicar. Y les reiteramos los números que de repente pues, se nos van de la mente, ¿no? La guía de cofre para el T660 o T600, 11545. Las bases donde va la guía de cofre, la 11546 o la 11547. Y también aquí tenemos, Oscar, este, el buje para bisagra de cofre. Que va la 11550 en la parte de la base de lo que va lo que es el capó si lo vemos ahorita, ahí vemos en el pedazo de aluminio que es la base y en medio está lo que es el 1157. ahora ver un poquito más este visual, vamos a ver ahorita lo que es el radiador y el post enfriador la 11531 aplica para el T660 T680 y T880 ¿verdad? que incluso también incluso para los W300 y W900 en los modelos antiguos en los modelos anteriores, muy bien Este, aquí me dice que la 11531 soporte para radiador es donde asienta lo que es el radiador en la parte de abajo exactamente donde lo que va la unión entre los chasis y lo que es el bracket en la parte de abajo donde se sujeta lo que es el radiador Este, veo que me pones aquí Ahora, la medida de un tornillo de 5 octavos para es este correcto. número de parte 5 octavos este, son tornillos de grado ¿no? Grado 8, 8 grado 8. Aquí recordemos que la mayoría de los tractocamiones debemos de meter grado 8 y de original viene de grado 10 o lo que es este 10.9 10. es claro. milimétrico ¿no? milimétrico en este caso cuando es clase, ¿verdad? Cuando es milimétrico es clase, que es el 10.9. Muy bien. El torque este que estamos recomendando aquí a los este, amigos que nos están viendo, a los clientes. A los compañeros, este, ¿qué torque le recomendamos para un tornillo de 5 octavos de un grado 8, este, Oscar? Estamos hablando de 160 libras-pie, en este aspecto, para que realmente el soporte esté trabajando adecuadamente y tenga esa forma de amortiguar, sea el efecto de un cojinete realmente. El buje va a ser un efecto de un cojinete, que es la absorción de los esfuerzos que van entre un sistema a otro sistema. ¿Qué, qué, este, ¿Qué beneficios tiene al yo saber el torque, Oscar? Ok, ¿qué beneficios tenemos? ¿Qué pasa? Si no sabemos el torque y luego hacemos nuestro torque a, a lo mejor en la persona que es más alta, le da una sobrepresión, ¿qué va a pasar? Va a ser un efecto de, y nosotros le hicimos efecto piedra, ¿qué va a pasar? No va a quedar, no va a amortiguar, y si nosotros queda flojo, el aquí el detalle es que puede pasar bastantes ruidos o va a haber movimientos a lo que es el radiador, que luego cuando oyes, oye, estás manejando, soy oye golpeteos, ah, posiblemente hay que revisar los soportes porque estén flojos. O sea, Ahora, es, por eso es muy importante el torque, el torque adecuado para evitar eso. Y tengas un manejo muy suave, muy estable. Y con esto también le damos un rendimiento mayor a la pieza, no se desgasta prematuramente tan solo por el puro torque. Es correcto. ¿No? 160 libras-pie para un tornillo de 5 octavos, grado 8. Este, este, este es un dato técnico, este, se lo recomendamos. Yo sé que los maestros ya este, con su llave ya lo hacen. Ahora sí que pues muy fácil, pero este, digo, quieren un rendimiento mayor de la pieza o quieren sacarle mayor provecho a las piezas, la vida de todos los buques es el apriete. Es el apriete. Entonces, este, aquí ya le estamos nosotros recomendando lo que es el torque, es, es una parte esencial de todos los bujes que van este, con tornillo pasado o perno pasado. Es una parte esencial, es la vida útil que ustedes le pueden este, sacar a lo que son las piezas. no Muy bien, y tenemos la 11804, 804 este, Oscar. ¿Qué nos puedes decir de la 11804? 804 Ok, es un kit que nosotros le estamos brindando ya para que realmente le cambiemos todos los bujes que van alrededor, como en la parte del costado. ¿Para qué? Para que usted compre su kit y le cabe totalmente a todo lo que es el radiador en la parte de arriba y a un costado, para que realmente cuando haga un solo gasto y tenga esa funcionalidad adecuada ahora, también ya tenemos un nuevo producto, verdad, que va al costado y que va en el tensor del radiador tenemos lo que es el 11845 esa parte es un nuevo producto que realmente ya para que no gaste y compre todo lo que es el completo, todo lo que es el... ¿no? La, el tirante, el, el, el, el tirante, tirante, que es bueno, más conocido como tirante. Ahora nada más cambian los bujes, que es el 11845. Eh, para que no tengan un gasto mayor, o sea, no, no necesariamente se tiene que comprar lo que es el tensor, porque el tensor está bueno, no, está muy bueno. El tensor, lo único que nosotros hicimos es desarrollar lo que son, lo que son los bujes de los extremos. este Ahora son de poliuretano, esos de poliuretano pues dan un rendimiento mayor y sobre todo nosotros los tenemos clasificados como temperatura, ¿verdad? Como temperatura, este y con este esos desarrollos ustedes obtienen un beneficio de no comprar el tensor, sino nada más cambiar los bujecitos. En todos nuestros centros de servicio tiende, te, contamos con una prensa, una esa prensa, este ustedes al comprar lo que es el eh, la refacción ahí con nosotros, nosotros les podemos hacer la instalación y las recomendaciones. Este, pertinentes que pueden tener ustedes cuando este, nosotros estemos haciendo los ensambles, ¿no? Y es una parte muy sencilla, pues es una pieza este, chica, realmente no se requiere de mucho esfuerzo pero sí de, por, de alguna manera algún dispositivo para poderla introducir dentro de ese tensor o de esa cavidad ¿no? Fíjate que tocando ese tema, Juan realmente la persona cuando realmente instalamos, está capacitada en este caso lo que es un almacenista y que Realmente se capacita para no dañar sus piezas, no dañar el producto que realmente nos da su cliente. Y también esta parte, ¿verdad?, que ya pensó en el sentido de que realmente el cliente, el usuario, no gaste de más, porque es realmente gastar de más, hacer un tensor completo, a que nada más cambiar los bujes. Y ahorita, como está la situación con este tipo de pandemia que nos ha pegado, realmente que es un beneficio muy grande, pensando en, nuestro, en el mercado, ¿verdad?, en su economía, ¿no? Muy sí, bien. En la economía, exactamente. Perfecto. Ahora vamos a hablar de algo bien interesante que viene siendo los soportes de motor. Estos soportes de motor, pues, este, han venido cambiando de figura geométrica. Antes eran tipo casita. Ahorita ya este, vemos los soportes de motor nuevos que, pues, ya traen otro diseño. ¿Qué nos puedes decir del 11821, este, Oscar? Fíjate que ya es una nueva tecnología lo que ya se viene trabajando en los nuevos modelos del Kenworth. Y eso se reconoce como motores de tipo flotantes. Ya muy diferente a lo que se viene trabajando como el, el, el antiguo, ¿verdad? El 11818. Que realmente se ponía una base metálica y entre eso se gelaba lo que era el motor. Ahora ya no. Ahora es directamente lo que es el braque de que va el motor a lo que es el soporte de motor y esto el chasis, por eso se le llama tipo flotante y una de la parte que son tipos flotante es porque, porque este es más suave y un poquito más estable al momento de manejar y en este caso el 11821 lo puede usted este, pedirlo a su mercado, a su centro de servicio más cercano Muy bien Oscar, este, veo que también aquí este, pues les ponemos lo que son este, tornillos este es un tornillo milimétrico por lo que veo es un tornillo milimétrico y también pones torque. Es correcto, aquí también ya sea un este, tornillo estándar que pertenece a un grado 8 o en este caso un tornillo milimétrico que es sume 16, ajá, punto 2 por lo que realmente le ponemos un torque de 120 libras. Ahora, estos tornillos milimétricos se conocen con clase 10.9 como lo marca la norma. Y traemos un torque de 120 libras pie es correcto, aquí fíjate que es muy importante que bueno, nosotros exhortamos a los mecánicos que puedan comprarse en que sea un torquímetro de trinquete que es un poquito lo más convencional que puedes encontrar para lo que son las refaccionarias o lo que son los talleres muy bien, bueno, este, tenemos el 11850 11 ese ya viene con cuatro barrenos, el soporte de motor para la sujeción es para un tipo de motor para acá, que ahorita lo vamos a ver ahorita más adelante, este, físicamente, pero ya tenemos estos tres tipos de modelos que van los soportes traseros para motor, que es el 11821 para el T660, el 11850 que es para un 680 y el nuevo 11852 para un T880. Aquí esta parte es porque tenemos la versatilidad de, de modelos y piezas para tu tractor camión, ¿verdad? que ya es un servicio pesado. Muy bien, entonces, este, veo que es el mismo tornillo, es un M16, y correcto, el torque viene siendo el mismo, el o mismo. sea, le recomendamos los torques, este, es muy interesante esto, un soporte flojo, pues, de, tienen un desgaste prematuro de la pieza, estas piezas, realmente en el mercado, pues, no son baratas, no son baratas, entonces sí tenemos que tener cuidado y revisar ahora sí que la información que nos recomiendan este, el fabricante. no este, Nosotros estamos recomendando un torque de 120 libras-pie para que ustedes puedan tener ese beneficio de no tener un desgaste prematuro de la pieza. Cuando son piezas nuevas y se da un torque, también es recomendable que cuando sea su primer viaje y regrese, se dé un reapriete y se vuelve a Tener ese mismo torque a 120, o asegurar que realmente tenga ese torque, porque sí. cuando son nuevos, por regular, se asientan lo que son los tornillos y la tuerca. Ahora, aquí cuando ya regresa, ¿qué crees? puede haber una ¿Se puede haber aflojado o simplemente se da el torque Sí, hay un, un reacomodo de un reacomodo todo lo que es la tornillería, de... es un reacomodo de del lo sistema. Que todo el sistema de tornillería, sobre todo los caminos que de repente pues tenemos por acá, que pues de, son muy sinuosos o algunos terracería, entonces este genera un poquito mayor esfuerzo de la unidad y por lo tanto pues este empieza a tener contratiempo ahora sí que los tornillos, entonces les recomendamos que le den un reapriete para que este tengan un este una duración mayor este del soporte de motor, ¿no? Este creo que acá aparece. tenemos los... otro, ¿verdad? Este Juan, que es el delantero, el delantero el 1802 que en este caso tiene un tornillo de 3 cuartos y estamos utilizando una, un torque de 50 libras-pie. Sí. ¿Y por qué va a ser diferente? Ah, porque está constituido de goma y realmente estaba en la parte delantera donde lo que se sujeta el bracket del soporte, en la parte delantera del motor. Ahorita en un esquema más este, visual lo vamos a ver. Pero vamos a ver primero lo que son los soportes traseros los soportes traseros de motor este aquí la pregunta cuál es este Oscar el T660 a fuerzas tiene que llevar el este el soporte 11821? no fíjate que aquí por realmente estos vienen del fabricante original vienen los de la agencia y la mayoría como te lo pongo en la lámina así viene verdad pero puede haber variaciones en qué sentido puede haber cambiaciones, oye sabes qué, un T660 puede haber una variante con un MX13 o incluso otro tipo de, de, este, de motor, pero realmente eso es conforme a los requerimientos de cada este, consumidor, ahora aquí lo que nos ponemos nosotros es una guía para que nosotros podamos ver el tipo de motor, el tipo de modelo y el tipo de lo que es el soporte que debe de llevar, junto con su torque ¿verdad? En este caso, mostramos que es el Cummin ISX, estamos hablando de que tiene 410 HP, le puede corresponder y le corresponde el T660 a ese tipo de lo que es tractor. Y vemos que es un soporte de motor con dos barrenos en la parte de arriba de sujeción donde va el braque del motor. Mientras que en un MX13, que es de modelo PACA estamos hablando de 405 a 500 HP, le corresponde el T680 que viene de original, le corresponde un soporte con cuatro barrenos de sujeción en el bracket ahora, qué hay diferencia entre el T680 y el T880, aquí a pesar de que el motor tiene cuatro, cuatro tornillos de sujeción en el bracket, están de forma diferente, mientras que uno está del lado lateral, el otro viene en forma de cuadrado pero ahí ya cambia el tipo de bracket, y estamos hablando de un, so, un motor de Cummings X, este, X15, estamos hablando de 400 a 600 HP, o pues sea uno de mayor potencia, de mayor ¿no? potencia, exactamente, y si vemos aquí, entre mayor potencia, tiene mayor sujeción, o sea que es importante la sujeción, es por eso que recomendamos ahora sí que los el torques, torque, los torques, este estos soportes de motor, pues este ya les llaman los flotantes, son soportes flotantes, este, traen un, una, una, un, mejor, este, un, un mejor esfuerzo uniforme, pues, la, el tamaño es más grande, tienen un este un desempeño mejor, lo que sí este es bueno saber lo que son los torques, pues para que puedan dar una función o una, un rendimiento este mayor que este y, y como lo vemos en el esquema, Juan, fíjate que por eso en es la parte ¿no? donde vemos el dibujo, porque le dice la parte flotante. Si vemos, como te comentaba, ahí está el braque que sale de lo que es parte del motor y ya no toca totalmente a una base metálica, sino es directamente al motor, motor. y lo que es la base del motor llega, va pegado al chasis. Por eso, por eso se le llama tipo flotante. Ahora, esta parte es para poder ser más estable al manejo lo que es a la manera de manejar la unidad. Perfecto, entonces ya con el torque bien torqueadito lo que es el soporte de motor, este, ustedes el beneficio que van a obtener con este tipo de material es de que van a tener menos gasto de combustible porque este tipo de soportes ya con el, el torque indicado, pues el motor, el motor se mantiene mucho más tiempo estable ese es el beneficio que tiene este diseño y junto, ahora sí que pegado con el torque verdad ese es el beneficio que ustedes van a obtener si este ahora sí que aceptan la información ahora vamos a pasar a lo que es la parte de adelante en la parte frontal lo que es el soporte de motor y es lo que te comentaba ya visualmente ya vemos realmente cómo está en la parte del puente se aloja lo que es el soporte 1802 y realmente como estamos asegurando ahí, fíjate que ya con un buen torque se genera esa forma como bonita que nosotros le decimos. ¿Por qué? Porque si vemos ahí, esa parte es la parte del cojinete, es lo que te va a absorber todo el peso. Veo que es un tornillo de tres cuartos. Es tres cuartos. Estamos recomendando 50, 50 libras pie. pie. Es correcto, es un tornillo de 50 libras pie. Entonces ya habíamos comentado que hacemos el efecto piedra, si nosotros le damos un torque, este, ahora sí que con mayor fuerza, si le damos un torque mayor, pues vamos a tener un efecto piedra de un entero, si tú lo reduces a la mitad, lo hacemos piedra, lejos de, de tener un beneficio, vamos a tener un contratiempo. Entonces el torque recomendado es bajar un cuarto del un entero, un cuarto de un entero para que ustedes puedan tener el funcionamiento de esta pieza. Y ya con estos, esas recomendaciones ustedes van a poder tener un rendimiento mayor este, de la pieza que estamos nosotros ahora sí que recomendando, el 18102 en nuestro número de parte. ¿no? Y fíjate que esa recomendación, este, Juan, siempre se lo mandamos a los mecánicos, realmente si carecemos no tenemos un torquímetro, realmente con esa parte lo podemos este, llevar o en este caso de forma empírica, pero lo más adecuado son los que son los los torques, los torques, muy bien este Oscar pues vamos a tocar lo que es la suspensión delantera, esta suspensión delantera aplica para los tres modelos eso es, eso es interesante y muy bonito para nosotros porque las mismas piezas para un modelo sirven para los tres ¿no? es correcto, fíjate que aquí la versatilidad que tenemos para esa suspensión que es la AG130 que son 13.000 libras de forma frontal, aquí esa puede venir en un T660 T680 o un T880 y en esta parte de la esquemáticamente vamos a ver cómo están conformados nuestros productos. En este caso que es la 11753, que son el buje delantero para muelle. La 11759, que es el albardón, donde va la parte movible. Y lo que es la 11767 o la 11758. Y también puede haber unas variaciones con la 18602. Todos estos materiales los tenemos disponibles, Oscar. Es correcto, lo tenemos disponible y en este caso acérquese a un centro de servicio GAF. Vamos a ver de forma esquemática lo que es la suspensión y vemos cómo están distribuidas nuestras piezas. Y vemos ahí que en la parte fija como en la parte móvil, ahí tenemos las, las, nuestras piezas GAF, ¿verdad? Ahí para que ustedes lo identifiquen, ¿no? puedan identificar dónde van los números de parte que nosotros estamos comercializando. Ustedes van a ver en la parte del columpio, en la parte fija, que es en la parte delantera, van a ver los números de parte. Yo este, espero que ya esté ahorita la imagen ahí en pantalla. Este, traemos la foto y traemos lo que es este, la, este, el diagramita, es donde puedan bien. ustedes ubicar lo que son los números de parte y de esa manera ustedes poderlo solicitar este, con su distribuidor, ahora sí que favorito, ¿no? que esperemos que seamos nosotros. Bueno, esta parte, este, Juan, vamos a pasar a lo que es una parte de la cabina en camarote, que también ya traemos una parte de lo que es un sistema neumática, una sistema nueva neumática, en este caso que es la o y la o 530 que ya lo tocamos hace rato, junto con el tensor 11842. Esta parte ya en los tractores ya nuevos ya viene con un sistema neumático en la parte de atrás de la cabina. Y si vemos ahorita el esquema, ahí viene cómo está configurado el sistema neumático. Para los tres modelos, ¿no? Oscar? Para los tres modelos, es ahí, ahí. correcto. Este, este sistema ya viene para los tres modelos en lo que es la parte de atrás. Muy bien, pues tenemos la 11.557, ahí en el diagramita lo estamos viendo, también podemos hacer el ensamble y montar y desmontar la pieza, para que ustedes este, no tengan el gasto de comprar todo el tensor, y también pues también tenemos el tensor, pues si se les llegara este, a, dañar. a dañar el tensor, pues lo, lo traemos también este ya a la venta, ¿no? y lo podemos identificar en la parte de atrás, y lo vemos esquemáticamente afuera, cuando están sea, las bolsas, lo que está, lo que es la barra, la barra de lo que es de la cabina, y lo que son, donde van los bujes, y como te comento, bujes siempre, este GAPS va pesado en los bujes, porque es más fácil cambiar los bujes que toda la barra. Perfecto, entonces vemos ahí lo que es el tensor, la 11842, este dónde van los bujes, dónde van los bujes este, instalados para que los podamos identificar, ¿verdad? También tenemos otra presentación donde está este la 11530, que son algunos modelos que algunos que todavía tienen aquí en la 11540 y lo que es la 11533. La 11530. que es a un costado. Ahora vamos a cambiar porque hay unas este que traen que este en la parte de, del camarote le dicen este, ¿La el aerodinámico sí. o el aerocap ¿qué pasa? ahí ya cambia, ahí la base cambia y pueden utilizar el 11742 junto que es la contra que es la 18938, que es la AeroCAP perfecto, cabina también aquí traemos otra que es la 11833 para el TCC80 y T880 Oscar, que es la, el nuevo modelo que ya traen que es la 11833 11 que es la base de aluminio que también ya GAP ya lo tiene ya lo tenemos disponible, es una pieza que no se consigue muy fácil. Nosotros ya la tenemos, esperemos que este pues soliciten la 11833 si es que tienen ustedes un T680 o un T880, ya la tenemos disponible, está liberada, no hay ningún contratiempo y este tiene buen rendimiento porque nosotros metemos las piezas nuevas a este pues a prueba, ¿verdad? Estas pruebas pues, son pruebas extremas. Por lo tanto, pues, este, ya cuando lo sacamos al mercado es porque ya tienen el ok, ¿verdad? Vamos a pasar ahorita a lo que es el eje cardán, este, Juan. Y una parte de que tenemos esa versatilidad de productos que tenemos para el eje cardán. Y ahí tenemos, estamos manejando cuatro modelos, ¿verdad? Aquí esta parte son si se nos gastó la goma, si se desgastó la goma con valero, o realmente voy a cambiarlo por completo toda la base. En este caso tenemos la 40.074, que es este, una, un kit de goma cardán completo, ya fijo, mientras que los demás, como el 40-197, y 11-772, ya es una parte movible. ¿Qué quiere decir? Que te puedes ajustar a lo que es el al eje cardán. Ya son de las nuevas, ¿no? Ya Pero son nuevas, ya son nuevo, nuevos nueva tecnología, este, Juan. Muy bien, entonces, este... Pues aquí está la presentación, tenemos el kit completito, que es la 40-074, la 40-197, que, este, que también la traemos completa, la 40198 198 que ya viene siendo la pura goma, para que ustedes puedan utilizar lo que es este, la chumacero o el herraje, y la 1172. 172 este, si nada más quieren ustedes lo que, es el, lo, lo que es la pura goma, ¿no? Vamos a pasar a lo que es parte de lo que es el combustible, ¿cuál? que también tenemos esas piezas, y que... Eh, pro, el producto este que no le afecta ni el aceite, ni la grasa, ni el diésel, y pues tenemos ahorita estas partes que son los empaques, ¿no? Los empaques, algo bien sencillito y realmente nosotros lo recomendamos porque vemos de repente en algunas flotillas que viene como sudando lo que es el tanque, y lo que pasa es que pues ya este los materiales convencionales fueron comidos por este lo que es el diésel. A este material no le hace nada la grasa, ni el aceite, ni lo que es este, agentes derivados del petróleo, y el diésel tampoco, ¿no? Y aquí tenemos tanto... para dos modelos este Juan. Este que es el 11728 y lo que es 18320. Que son para los diferentes tipos de lo que son este las tapas, tan que dicen ahora vamos a ver un poquito de la transmisión que también tenemos, es, teniendo el buque el 11.6.11 -11, que es para lo que es este, la palanca de velocidades y, y a otra vez le recomendamos ahí un torque de 60 libras a lo que es el tornillo y esta parte este, la traen la este, transmisión e o Spicer, la pueden solicitar también en los centros de servicio este, realmente es sencillo cambiarla no hay ningún contratiempo si sí va a presión pero este, no con tanta este, no se, no se necesita ningún dispositivo, nada más un, lo que es un desarmador y, y un martillito para ir sacando lo que es la pieza, sin ningún problema y da un rendimiento que con esta, el beneficio que van a obtener es que la palanca ya no va a andar muy floja o ya no va a estar floja cambiando nada más este, esta, esta pieza, ¿no? A lo que es la, la palanca de velocidades, ¿no? Y fíjate Juan, ahorita que vamos a pasar un poquito a la suspensión trasera, es muy importante, y vamos a tocar dos suspensiones aquí un poquito este rapidito porque ya estamos ahorita el tiempo en el aire, ya nos están avisando que, y suspensión lo que es este, trasera, ahora aquí una parte de la suspensión trasera que realmente viene en, en del original, es la AG380, Ajá. y vemos toda la gama de productos que tenemos para la distribución de esa, lo que es esta, esta suspensión, aquí este, lo importante Oscar es de que este, puede ser esta suspensión en trasera o puede ser otra, de acuerdo, ahora sí que a lo que pida el cliente, ¿no? Es correcto, en este caso casi por regular viene la AG340, puede venir la AG460. En es este clásica, caso vamos no. a tocar, que es la clásica, la mayoría, bueno, que vemos ahorita en el esquema, que tenemos algunos productos como el 11765, que va en la parte de, del tensor en forma de U, como lo que en la parte de abajo, que es la 11764, en esta suspensión trasera AG380 a diferencia de una G460, que es más conocida como una suspensión de machete. La Aglight 460, este de 8 bolsas, el, así la el conoce mercado. el mercado, ¿eh? Es correcto. Traemos la granada clásica, ¿no? La, la 729 ¿eh? que es la más clásica. Y fíjate que ahorita, este GAP, innovando, ya trae incluso hasta túneles de liberación de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que ya se rediseñó ese buje para soportar y te esté trabajando de forma vertical y también te dé el mismo rendimiento si está trabajando de forma horizontal. No, ese, ese diseño que este, salió de parte de GAF, haz de cuenta que anteriormente todos los bujes... Este... De la 11729 y de las marcas convencionales, este, cuando estaba estacionada la unidad y bajaban las bolsas, la granada seguía trabajando. Es correcto. Fíjate que mucho, gracias a las personas que nos han dicho, porque realmente nuestros este, clientes nos han dicho, oye, ¿cómo podemos mejorar esa granada? Porque en el paso del tiempo, este, tenemos percance y efectivamente nos dimos cuenta que cuando la unidad estaba parada, ¿qué crees? La granada trabajaba. Y se rediseñó esa granada para evitar eso y tener mayor duración. Tenemos un rendimiento mayor con relación a lo que son este, las granadas convencionales. Este, ya nos está ganando el tiempo. Este, vamos a tener más ediciones. Esperemos que este, haya sido de, de su interés y que nos den algunos temas para tratar. Para que nosotros podamos tener la información. Este, nos vamos a ver a la próxima y este, les agradecemos mucho lo que es este, su atención y su tiempo ojalá les haya servido esto si requieren de mayor información ahora sí que les repito o sea pídanla, realmente todo esto este, se traduce en dinero este, de un mejor este, componente, de una mejor recomendación y muchas gracias por su tiempo este, y a... bueno, ahorita Rabia, este, me gustaría nada más mandar un saludo aquí a a las personas que nos están viendo en este caso, este, Muelles Fabián en este caso también allá lo que es el parte de Guatemala, parte realmente que vemos que ahorita estas partes de redes sociales reducen el tiempo, pero también nos gustaría decirles que nos pregunten, ¿qué necesitan saber más de GAP? Acerca de qué suspensiones, qué más conocimientos técnicos necesitan para poder ampliar estas pláticas con ustedes, ahora que sea más interactivo, en el sentido de preguntar más ustedes en sus dudas y nosotros como asesores, en este caso GAP, que trabaje para este, resolver esas dudas que tienen nuestros, nuestros, este, nuestros clientes, verdad, pues y... nos despedimos, dialogando con Gafo, una edición más, este, nos vemos a la próxima, esperemos que nuevamente les haya sido de su agrado, y esperamos sus comentarios, y pues nos despedimos, un abrazote fuerte hasta donde estén, saludos, saludos, nos vemos en la próxima.